Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que se está conectando a esta transmisión. Ya llegó el pan. Debería de ir por un pan. Estoy transmitiendo ya para, para Instagram, estoy transmitiendo ya para YouNow, estamos transmitiendo para TikTok, estamos transmitiendo también para Facebook, para YouTube y para eh, Twitch. Así que buenas tardes gente, ¿cómo están? Eh, no, no estamos empezando temprano, recuerden que esta, esta hora la hacemos transmisión para hablar un poquito de otros temas, bueno de los mismos temas, pero pues con los libros en mano, ¿no? Ayer hablábamos sobre por qué no existen extraterrestres en la Tierra y yo les traigo otros tres libros diferentes para ver cuáles cogen y hablemos sobre ellos. Están, como siempre, pues bastante interesantes y a ver qué surge en la plática el día de hoy. Algunos ya saben de qué trata la dinámica y otros pues están recién entrando a la transmisión y pues se van a enterar de qué trata la dinámica. Así que Rubén Esquivel 98 dice, hace años di contigo por una investigación que hiciste de una niña desaparecida en San Luis Potosí y tú demostraste que las llamadas eran falsas, un saludo. Sí, el audio era falso, habían hecho pasar un video en donde aparentemente se escuchaba a la niña, la niña llorando y el tipo quien hizo ese video pues supuestamente lo subió como haciendo una creepypasta como haciendo creer que el video había sido grabado eh, de, de la niña desaparecida Zuli Zuli me parece, Zuley Me parece que se llamaba la niña Y esta niña de San Luis Potosí Tenía como dos años de desaparecida O tres años Y este squinkle tonto Hizo un video y lo subió a Youtube a, Haciendo referencia A que los llantos Eran de la niña Zuley y entonces eso me molestó muchísimo, porque el, el escuincles solamente quería hacer una crepipastas, en ese tiempo andaban de moda hacer crepipastas, y entonces, pues incluso la familia se supo de ese video, y eso me molestó bastante, porque pues no se juega con eso, imagínense, la, la historia es de que en San Luis Potosí una familia fue a una fiesta, y pues ya saben que van los papás y van los van con los niños, entonces la fiesta pues se alargó como siempre se, se pone de noche y los papás querían seguir bailando y demás y entonces llevan a la niña a dormir a, un, a una camioneta me parece, pero pues afuera de la fiesta, donde estaban los carros estacionados, llevan a la niña a dormirse en la camioneta y ellos se, se regresan a bailar en la fiesta y demás y cuando termina la fiesta y regresan a la camioneta para pues ya irse se dan cuenta que la niña había desaparecido. Esta niña nunca fue, encontrado, nunca fue encontrada hasta lo que yo sé. Entonces, eh, pues dos años o tres años después surge este video en YouTube donde se dice que eh, como título llevaba el nombre de la niña. De hecho, pues la buscaron por bastante tiempo y pues imagínense una niña que desaparece de un automóvil en una fiesta, a dónde se la llevaron, quién se la llevó, qué le hicieron, o sea, es algo terrible, los papás, pues, obviamente, angustiados todo ese tiempo, no sabiendo nada de la niña, y de pronto ven en, en un canal de YouTube, eh, un video donde llevaba el, el nombre de su hija, y en el video se escuchaba llantos de una niña, entonces, pues, obviamente, eh, esto alteró a la familia y todo, y yo me dediqué a hacer la investigación de, de quién había sido, quién había subido el video, de dónde, dónde había sido grabado, todo. O sea, la verdad, en aquellos tiempos me daba mucho más tiempo de, de hacer investigaciones porque solamente era subir un video a la semana, por, por mucho, en aquel tiempo en YouTube. Así que era eh, fácil poder investigar todos 5, 6, 7 días y después subir un video, me daba tiempo de hacer esas investigaciones. Y en, la, en el video, eh, pasaba rápido, no, no se veía ni una persona, solamente se veía como, como paredes y demás. Y en una pasada que da hacia una pared, se ve un calendario. Y entonces, en ese calendario tenía parte del, del nombre de, del negocio, que, ¿cómo se llamaba? Y con eso pude encontrar dónde había sido. Encontré que, había, que era un negocio, creo que era una tortillería, busqué la tortillería en diferentes lados, la encontré, y sobre encontrar eso de la tortillería, pude descubrir el, el movimiento de, de quien había subido el video, y pues había sido un niño de 13 años aproximadamente, que lo que quería hacer era una crepipasta, el video lo había sacado de un video donde una niña llora, no tenía relación nada con lo que él grabó con la niña que estaba llorando, lo empalmó, y le puso nombre de... De, de la niña desaparecida en San Luis Potosí. Y fue terrible. Pero pues yo demostré ahí el caso. No sé si todavía siga mi video. O ya me lo quitó YouTube. Porque YouTube me quitó muchísimos videos. Eh, y, y así pude demostrar que este niño estaba haciendo una tontería. Eh, y, y, y tuvo miedo el niño y cerró su, su canal de YouTube. Eh, llevaba varios videos ya de creepypastas. Él le había hecho ya videos de terror y demás, y, y tuvo que cerrar el canal, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el squinkle este, Marquitos, o no sé cómo se llamaba, no me acuerdo ahora, pero pues obviamente toda la gente fue a reclamarle, a decirle que pues lo que había hecho mal y todo eso, y terminó cerrando su cuenta, por ahí debo de tener el video, ahora que ya tenga mi cuenta de, de OnlyFans, les vuelvo a subir ese caso, y les puedo volver a subir los casos, como el de chullita como el de los perritos pisoteados, como el de la, el del, que era una, una chimpancé que había sido, que la utilizaban para violarla, una chimpancé en una región de Tailandia me parece que era, en donde había, en una región donde estaban explotando minerales, donde había minas, pues obviamente contrataron a muchos hombres para trabajar ahí, entonces, como esos hombres no, no gastaban el dinero en ningún lado porque pues era pura selva donde estaban trabajando, solamente pues comían y no tenían diversión, pues se le hizo fácil a una, una señora, una mujer que vivía cerca de la comunidad, cerca de donde estaban estas minas, pues eh, poner a una, era una chimpancé, a una orangután, era una orangután. Eh, pintarle los labios, vestirla de con ropa de mujer, ropa femenina, imagínense, tangas y brasieres y vestiditos y perfumarla y entonces la rentaba, rentaba esta esta ¿qué le dije que era? Bueno a este a este a este simio lo rentaba para que los eh, trabajadores de la mina tuvieran tuvieran cosas con la simia. Así que fue violada esta, este orangután muchas, este, muchas veces por, por las personas que trabajaban en la mina, porque como no tenían otra cosa en que entretenerse, iban a la casa de esta mujer, que a lo mejor también les vendía comida y demás, y les ofrecían servicio de sexual con una con una orangután. Eh, todo ese tipo de, de casos me los quitaron, me los eh, ca cancelaron en YouTube cuando vino la nueva reforma del Family Friendly y por eso mi canal se vio cinco mil veces más afectado porque yo tenía muchas investigaciones, eran casos muy fuertes que yo investigué y que pude darle solución o si no, al menos demostrar cuál era la verdad de muchos de esos casos y como el de los pollitos pintados también pero todos esos me fueron retirados y pues me, me, me infraccionaron mi canal, El, yo estaba haciendo obras pues buenas y me infraccionaron mi canal por todo, por muchas de esas cosas, muchas de esas historias, pero bueno, me recordó mi amigo que me dice que me ve desde, desde ese canal, y desde ese canal, desde ese video, de la niña perdida en Salud Potosí y me hizo recordar estos casos. Bienvenidos a todos, gracias a, que, a, gracias a la gente que está en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitch, en TikTok y en YouNow. Bienvenidos, gracias por los likes, por las compartidas, con, por los superchats, por las estrellas. ¿Dónde están las estrellas en Facebook, gente? Apóyeme con esas estrellitas en Facebook. La verdad me, me ayuda muchísimo a la gente de Facebook con las estrellas que apenas me las dieron. Entonces apoyen con eso, por favor, con las estrellas. Y también a la gente de YouTube pues les a, a, a, les, a, les agradecería que me apoyaran, por favor, con los superchats, con las compartidas, con los regalitos, con los con los con eh, las ruletas allá en YouNow, gracias a toda la gente que me apoya, en Instagram también con sus compartidas y en TikTok con los regalitos, creo que también hay ahí algunos regalitos en TikTok, gracias a todos por apoyarme. Dice, yo te veo desde el Cerro de Metepec, gracias mi hermano y Roquerito. El Cerro de Metepec fue el primer caso, fue con el que pude darme a conocer en internet, con el caso de ser Yo te sigo desde el video de la niña voladora en Rusia, hace nueve años, saludos campeón. Tuvo buenísimo esa, esa investigación de la niña voladora en Rusia también. Bien, pues vamos a hablar, ahora tengo tres libros, ya saben la dinámica, vamos a hablar de uno de esos libros, y pues ahora escogí libros diferentes, porque. qué? Creo que uno de, de que trate sobre, sobre un solo tema nos va a ser difícil leerlo, o al menos eh, creo que se vuelve tedioso como el de ayer. Entonces escogeré libros que traen diferentes historias. En este caso el número uno es una colección de cuatro libros que se llama Grandes Enigmas del Fascinante Mundo de lo Oculto. Este es la, eh, el número uno, eh, aquí está, aquí se ve el número uno. Entonces aquí tenemos varias historias paranormales de misterios, enigma, enigmas y demás. En este libro, este será la, el número uno, ¿sale? El número dos se llama Grandes Misterios del Mundo Sin Resolver. Igualmente es una versión más actual, es una versión diferente que trae otros temas. Grandes Misterios del Mundo es el número dos. Vamos a leer algunas historias y después las vamos a platicar, ¿no? Y el número 3 dice mujeres malas y perversas este libro habla sobre historias de mujeres malas y perversas que han existido en la historia de nuestro planeta así que cuál quieren el 1 el tomo uno de cuatro, el de los misterios que es el número 2 o el de las mujeres malas y perversas que sería el número 3 cuál de los tres quieren Escojan por favor, pongan uno, número dos o número tres para que empecemos esta transmisión. Yo, el primero dice un um good, dice el primero, un um good, el primero. Beatriz dice el tres, el uno, el tres, el uno, el tres. El Miriam García dice el tres, Víctor Galindo dice el tres, Ramón Alberto dice el tres, Laura Patricia dice uno. Están entre uno y el tres, ya veo uno y tres. Eh, un good one, yo el primero. Eh, gracias a la gente que me está viendo en las transmisiones allá en TikTok, en Instagram también, bienvenidos. En YouNow, gracias por apoyarme ahí. Andrea dice que el 3 pues bueno, vamos a, a quitar el número 2 Este ya no lo quisieron por el día de hoy, luego, luego los enfrentaré con otros libros. Así que tenemos el uno de grandes enigmas fascinantes del mundo de lo oculto. Y las mujeres perversas y malas de la historia. ¿Uno o tres? ¿Uno o tres? Dice uno, tres, uno, tres, tres. Uy, está bien parejo. Uno, tres, uno, dice Luciérnaga. Eh, tres, tres. Vamos a hacer algo como que hoy está muy parejo. Vamos a, a buscar una historia del uno y después una historia del tres. ¿Les parece? Para que no se queden con la duda de qué dice este. Pues vamos a empezar con el número uno. Vamos a ir historias. Eh, ustedes van a escoger el número de página. Tomás Doreste es de la editorial Océano. Océano siempre ha sacado libros de misterio, paranormales y demás. Así que este eh, es el número uno de esta, de esta colección de libros. Ahora dígame una, una página para que empecemos, para ver cuál es el primer tema que vamos a hablar hoy, que vamos a conocer el día de hoy y qué historia. Una página del 1 al... al, al, al, al 170. Del 1 al 170. ¿Qué onda Oxlack saca la yesca? ¿Qué onda? Que cuando hemos este, convivido juntos con esas cochinadas, yo no le hago eso. <risa> 35 dice un, un 35 el 77 le vamos a hacer caso a luciérnaga luciérnaga dice que el 77 es bien raro porque siempre que les pregunto me dicen los mismos números 333 777 222 666 son números como que les llaman mucho la atención ¿eh? me he me dado cuenta el 7 el 3 el 2 y el 6 son los números que les llaman mucho la atención. No sé por qué. Vamos al número 77 que dice Luciana Gallán en TikTok. Y vamos a ver la primera historia que, nos, eh, que, nos, que voy a narrar esta tarde. ¿Cómo quieren que hable? ¿Como español de misterios? ¿O como normalmente hablo yo? El 77. 77. Son teorías sobre dinosaurios. Estamos en la parte de fraudes y confusiones de la historia y de la ciencia. Fraudes y confusiones de la historia y de la ciencia. Y estamos en la página 77 que habla sobre otras interesantes teorías. Vamos a leer esto, vamos a leer las teorías estas, de a ver de qué trata, ¿no? Vamos a leerlo, dice... En esto llegó en octubre de 1983 el profesor Giuseppe Leopardi del Centro de Investigaciones de Venecia en Italia a afirmar lo siguiente. Los dinosaurios perecieron por culpa de unos mielosarcomas o tumores cancerosos que atacaron a la médula espinal y de otros no malignos, los hemagiomas que destruyeron sus vasos sanguíneos en octubre de 1985 tocaría el turno de intervenir en este mar de teorías al paleontólogo Anthony Hoffman del Geolical Suburban Land Dauberti de Nueva York. Declaró que los dinosaurios haber, parecen haber desaparecido coincidiendo con el arribo y consiguiente bombardeo de diversos cometas, pero que no lo hicieron todos al mismo tiempo. Por fortuna, su colega J.J. Septovsky. Había declarado ya que existe una cierta periodicidad en los cataclismos coincidiendo con la llegada de ciertas estrellas conocidas como Némesis a las inmediaciones del sistema solar. Hoffman culpaba de la extinción de los dinosaurios a la inversión magnética sufrida por el planeta que suprimió temporalmente al escudo magnético que lo protege. Esto permitió el arribo de radiaciones cósmicas letales, en resumidas cuentas, los pobres animales desaparecieron de resultas de una sobredosis de rayos cósmicos. Lástima porque no tuvieron la fortuna de evolucionar hasta convertirse en seres humanos inteligentes como sugería Jacques Bergier. ¿Cómo ven? O sea, aquí estaban peleando, estaban discutiendo por las teorías de cómo desaparecieron los dinosaurios y uno hablaba de los citesarcomas ¿sí se llaman así? Los citesarcomas los mielosarcomas los mielosarcomas que son tumores que supuestamente él dice que le aparecieron a los dinosaurios y por eso se murieron otro habla sobre el arribo de diversos meteoritos que cayeron a la tierra y otro habla sobre un cambio en el, en el eje de la tierra que eso permitió la entrada de de radiaciones cósmicas que mataron a los dinosaurios como ven lo que nosotros siempre hemos sabido es que cayó un meteorito y mató a los dinosaurios. ¿Por qué es lo que sabemos? Porque en la historia, lo que se nos enseña en las escuelas, eh, solamente es una teoría. Una de tantas teorías solamente aceptan una de todas las cosas, eh, en historia, en ciencias naturales y en demás cosas, y no lo dan como una realidad, como una verdad. Pero no es la verdad, las teorías que conocemos en las escuelas sobre geología, sobre historia, sobre evolución, sobre un montón de, de cosas solamente es una teoría de varias otras porque no hay una verdad, no se sabe a ciencia cierta por qué desaparecieron en este caso los dinosaurios y como dice Jax Berger pues eh, los dinosaurios desaparecieron antes de transformarse, de evolucion evolucionar a los seres humanos, imagínense lo que hubiera sido nuestro planeta, un planeta donde hubiéramos parecido reptiles, imaginemos la, la serie esta de dinosaurios, donde está Rob, Fran y el bebé consentido, pues así seríamos más o menos, seríamos exactamente como esa, esa serie de dinosaurios, que me gustaba a mí un montón, la del nene consentido, gracias Francisco, dice que le caigo a toda madre Francisco, un abrazo a esta Instagram y hay diversas teorías ejemplo teorías de los mosquitos, cometas extraterrestres, cambios climáticos pero al final evolucionamos de cualquiera que, se, que sea nuestra especie precede, predecesora ustedes quién serían si ustedes, si hubiéramos evolucionado en dinosaurios, o sea si hubiéramos sido dinosaurios y hubiéramos evolucionados como antropomorfos, pero con características reptiloides, ¿qué dinosaurio o qué reptil serían ustedes? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué reptil, qué dinosaurio les hubiera gustado ser Yo el tiranosaurio rex no, porque el tiranosaurio rex no, no se alcanzaría con sus manitas, ¿no? Imagínense. ¿Cómo tendrían relaciones un tiranosaurio rex? Creo que en la serie de dinosaurios... Robby es un tiranosaurio rex, ¿no? Ah, no, es Roy. Roy es el tiranosaurio rex. Que es el amigo de... Er Sinclair. Y tiene unas manitas que no puede hacer nada con las manitas. ¿Con qué vamos a toquetear a las mujeres? Digo... Háganme cuenta que no escucharon eso. ¿Con qué vamos a... A comer... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a limpiarnos para ir al baño? ¿Cómo le, cómo le haríamos si fuéramos un, un, un eh, tiranosaurio? Dice Rocío que sería un pterodáctilo. No sé, pero uno que no coma carne, dice Zúñiga Pati, que ella le gustaría ser un brontosaurio, un apatosaurio. Uno que huele, dice internauta, un pterodáctilo, yo creo, un dinosaurio búfalo, <risa> un dinosaurio búfalo. Yo las aves grandes para rasguñar Dice a Brujita Jezebel Que ella le quiere rasguñar Ella tiene rasguñar Imaginemos a Brujita Jezebel Cómo le ha de ir a su pobre marido O a su novio O a su, a su querido Cómo le ha de ir Pobre pobre hombre Cómo va a tener la espalda Con esas ideas de que quiere rasguñar Que un velociraptor Dice Laura Patricia Que se un velociraptor y esa cápsula causó la extinción de los dinosaurios, lo leí, dice Tony paranormal eh, Beatriz G gracias allá a la gente de YouNow y de Facebook, también de Instagram un aguizosaurio dice Kim un aguizosaurio, un giganotosaurus un reptil no necesita limpiarse creo, dice Mr. Pato pues ¿Es sí, ¿verdad? un reptil que cómo hace hace popón una tirita y no necesita limpiarse si hacen como, yo no sé cómo haga un reptil popó. ¿Quién tiene este, serpientes, de mascotas en su casa, camaleones? ¿O quién tiene algún tipo de, de iguana? ¿Cómo hacen del baño esos animales? O más importante de aún, ¿hacen pipí? ¿Esos animales hacen pipí? Las, las, las, este, yo no sé si soy muy... Muy inocente, pero la verdad yo no sé cómo hacen del baño las víboras. O sea, se hacen pipí, hacen popó. ¿Cómo es que tienen relaciones las, las serpientes? Es más, ¿cómo, hacen, ¿cómo tienen relaciones los gallos? Siempre dicen que pisan a las gallinas. Pero ese de pisar no creo, o sea, no se les suben y las pisotean y ya con eso van a tener huevos, ¿no? ¿Tienen algo ahí? ¿Ustedes que son de rancho? <risa> Ustedes que son de rancho saben... ¿Cómo hacen los guajolotes o las aves? ¿Qué tienen las aves? O sea, si ¿sí hacen pipí o no hacen pipí o cómo, yo nunca, la verdad, nunca he sabido eso. Necesito, voy a buscar un, un video en YouTube y preguntar a ser literal, ¿cómo hacen pipí las aves? Dices que estás pasando como un humano en cuerpo de un dino y pues obviamente hay muchas desventajas al tiro, Oxlack, like, dice John López. Yo una vez vi un saco hacer el baño, yo una vez vi... A un saco, hacer del baño un pinacate. que que Yo tengo una suegra, creo, creo que es reptil. Si sí hacen pipí popó, pero lo hacen en una forma de cápsulas. ¿En serio, Taylor Juárez? ¿Hacen cápsulas? ¿Es de, es, ¿Me estás diciendo que los duendes sí nacen de, de huevo? jaja ja, como todos. Yo también es un pitón... Oxlack, Jajano Manches, recuerdo en el kinder le pregunté a la maestra que si los dinosaurios hacían del baño ¿Por qué después de Dios les dijo a la serpiente que se arrastrara? Hola Oxlack, estoy viendo tus videos en la tele Ah, muy bien mi hermano, pues bienvenido, gracias por, por ver mis, mis videos en la, en la pantalla, se ven mucho mejor Las serpientes tienen un emipene, ¿qué es un emipene? Soy King Varela la tienen como ganchos los gallos. ¿En serio? Fresi Roquerito dice, la tienen como gancho los gallos. Yo nunca he visto ese tipo de cosas. ¿Ustedes que le saben a eso del, del rancho y de cacas de vaca? <risa> ¿Cómo es que hacen eso los gallos? Porque están de acuerdo que, que los reptiles vienen de las aves. O, ¿O las aves de los reptiles? Sí, ¿no? Las aves vienen de los reptiles, exacto. Entonces tienen como lo mismo. Yo, yo tuve de mascotas unos eh, camaleones, pero yo la verdad nunca le ando, o sea, pues por más que lo volteé, jamás nunca les vi nada. Nunca les vi que tuvieran ahí algo. Yo no sé cómo hacen esos animales eh, para, para poder tener pues algo entre ellos. Yo nunca he visto un nepe, un ave, dice Brujita G.C.B. El gallo tiene un hoyo también, o me equivoco. Ah, pues, oye. No, el gallo no, la gallina. También, ¿cómo es eso de las gallinas, no? ¿Qué, qué tienen? Porque yo nomás sé que tienen colita, pues por ahí hacen popó, porque ahí sí he visto que hacen popó, pero ¿por esa misma colita o cómo es? Ahora sí que yo nunca he sabido eso. ¿Otra que has visto el programa de Goose Green. Sí, claro, Oxlack, saludos desde Perú. Creo que orinan igual como se aparean, dice Estefano. Sí tienen pene, las aves. ¿En serio? ¿Tienen, tienen ahí el tilín? ¿Lo hacen como cualquier ser vivo o mamífero? ¿En serio? Dice: ahí no mames, Oxlack, tú que eres investigador, para de mamar. mamar, mamar, mamar, mamar Santísima Virgen te bendiga. El pato sí tiene primo, ajá, tienen ambos aparatos reproductores. ¿Tú cómo sabes, Rocío? ¿Tú eres de rancho, Rocío? ¿Sí le sabes a eso? Bueno, vamos a acabar de leer este, este tema y dice Pudo suceder también con los dinosaurios lo mismo que está ocurriendo en la actualidad con los cocodrilos que se están extinguiendo porque otros animales se alimentan con los huevos que ponen sus hembras Pero esta teoría ha sido rechazada porque según se ha averiguado los dinosaurios no abandonaban a los huevos ni a sus crías Uno de los científicos que llegaron a esta conclusión fue John Horner del Museo de Historia Natural de la Universidad de Princeton. Halló en 1979 en un lugar de Montana lo que parecía un nido de dinosaurios que tenía la misma forma de pequeños túmulos adaptada por los actuales cocodrilos. El nido contenía los restos fosilizados de 15 recién nacidos. Estaban lo bastante desarrollados como para abandonar muy pronto el sitio y unirse a los demás adultos. Ok. Aquí tenemos el descubrimiento de unos huevos fosilizados. Está, está, está padre la fotografía, se las voy a mostrar ahí a la gente de, de Facebook y de YouTube. Vean estos esos huevos fosilizados ahí, que son ya piedras, pero se nota que eran huevos, huevos de dinosaurio. Pues actualmente unos huevotes, si, si hablamos de huevotes, pues son los que tendrían las... Las, eh, ¿cómo se llaman? Las, ¿cómo, cómo, cómo son esas sabes? Que ponen unos huevotes. <risa> las ahí están, miren, ahí están los huevos de dinosaurio allá en TikTok. Acá tenemos los huevos de dinosaurio. Huevotes los que tiene, los que tiene mi suegra, las avestruces, las avestruces tienen unos huevotes. <risa> Ahí están los huevos de dinosaurio. Pues ahí está. Ahí está ese primer tema que habla sobre... las diferentes teorías de por qué los dinosaurios se extinguieron. ¿No? Fue interesante saber eso un poquito. Aquí dice, los restos del mayor dinosaurio conocido fueron hallados en 1987 en los montes Jerez, en Nuevo México, en una formación geológica vieja de 144 millones de años. Consistía en ocho vértebras, un fémur, diversos fragmentos. Los paleontólogos del Museo de Historia Natural de los Álamos reconstruyeron el monstruo, el monstruoso ser, que debió tener en vida 40 metros de largo y 10 de alto. Lo llamaron sismosaurio, porque la tierra debía estremecerse con sus pisadas. Como bien, como ven, yo nunca había visto ese dinosaurio. El sismosaurio. Yo me quedé que en la película de Jurassic Park, uh, el, el más grande que había salido, al que había existido, era este que tenía como una aleta atrás, ¿no? Que era más grande que un tiranosaurio rex, pero aquí están hablando del sismosaurio, 40 metros de largo y 10 metros de alto, 10 metros de alto, Ah, estaba gigante. No puedo creerlo, el sismosaurio. Vean, este es el sismosaurio. Es como un iguanodonte. También muy parecido a un tiranosaurio o a un alosaurio. Pues todos estos tenían las mismas características. Muy similares, pero gigantesco, ¿no? 40 metros de largo y 10 de alto. No, eso sí estaría gigantísimo, ¿no? Aquí tenemos el... El, el dinosaurio ahí es como una escultura. Es muchísimo. Yo también digo que es muchísimo, Luciérnaga. Yo no sé. Este libro, vamos a ver de cuándo es. Pero nunca había escuchado el sismosaurio, ¿eh? Eso es lo que me causa mucha más esa. Porque, pues, a mí siempre me gustaron los dinosaurios, pero jamás había escuchado de un sismosaurio. Pues ahora aprendimos algo nuevo, ¿no? Descubierto en... Nuevo México Este libro es de Uy, no dice el año No dice el año, pero ha de ser como Como noventas, más o menos Bien, dígame un número, dígame otro número para poder leer otra historia de este libro Hoy aprendimos acerca de los sismosaurios Y de que los gallos la tienen como gancho eso es lo que aprendimos en esta primera parte de la transmisión, el chismosaurio. <risas> otro número, otro número. Otra vez, Jonathan, el 69. Les digo que solamente dicen números como el 69 y cosas así. A ver, Antonio Sánchez dice el 36. Ahora le voy a hacer caso a, a la gente de YouTube. Dice que el 36... Vamos a ver, el 36 les digo, les gustan los 6, el 3, el 7, el 2. Esos son los números que les gustan siempre. Miren, está el 36, es el 69, el 19, el 7, el 3, el 19. Ven, como puros múltiplos, múltiplos del 3 que traen con el número 3. Felipe es el único que ha dicho 50. ¿Cuál habíamos dicho? El 36, ¿verdad? El 36. ¿Por qué les llaman la atención esos números? 36 36 se dice asesinado en circunstancias insólitas vamos a leer esta parte que dice asesinado en circunstancias insólitas la noche del 30 de diciembre de 1916 Rasputin se presentó en el palacio del príncipe Yusupov pariente muy cercano del zar, a donde había sido invitado a cenar. El príncipe se había puesto de acuerdo con algunos amigos para asesinar al monje. Ninguno de los confabulados podía ocultar su temor. Rasputín, consciente de que había, se había metido en la boca del lobo, sabino a probar los manjares y los vinos servidos en su honor, y mientras tanto, escondidos en un salón contiguo, esperaban los asesinos al momento de intervenir por si fallaba la operación. Se mostró al anfitrión sumamente cordial y logró que su invitado bebiera más vino de lo esperado y algunas que otras copas de vodka, eran ambos licores. Excelentes y además estaban saturados de veneno, le dieron veneno, suficiente estrictina para acabar con su regimiento. Sin embargo, el monje no se inmutó. Dice la leyenda, siguió hablando y comiendo y también bebiendo como si nada, y los conjurados que esperaban impacientes se atemorizaron. ¿Acaso era indestructible aquel hombre? ¿Tenía algún pacto con Satanás de quien debía ser su embajador en la tierra? Si el veneno pareciera no hacer mella en su organismo, habría que recurrir a otros medios más seguros. El propio Yusupov estaba aterrado al contemplar la fortaleza física y la resistencia del monje. Lo invitó a inclinarse ante un ícono para rezar y le disparó a bocajarro, sus compañeros acudieron al escuchar el disparo, pero con las premisas, uno de ellos tropezó con un cable y se fue la luz. Quedó el salón a oscuras. Corrieron a la puerta presa presas de terror y abandonaron el palacio. Allá quedó Rasputín tendido en su suelo, desangrándose por la herida. Parecía una película. Tardaron los asesinos en regresar. Encontraron a su víctima aún con vida. Descargó Yusupov en el cuerpo caído del resto del cargador pero Rasputín seguía respirando. Lo levantaron en vilo y lo condujeron hasta el río Neva, que por fortuna se encontraba al otro lado de la calle. Abrieron un boquete en el hielo y dejaron caer el cuerpo en el agua helada. La mano se aferró al borde del hielo y finalmente hizo la señal de la cruz, que en el rito ortodoxo se hace comenzando por la derecha, y se hundió. Era la madrugada del último día del año de 1916. El 30 de julio del año siguiente... La familia real era masacrada por los bolcheviques y algún tiempo más tarde una joven que decía llamarse Anastasia declaraba que era la única hija del zar que logró sobrevivir a la matanza. Aquí tenemos tres temas interesantes hablando sobre el asesinato de Rasputin. Eh, estamos hablando de, del zar, yo creo que el zar era Nicolás II, exactamente Nicolás II era el zar que tenía pues su familia, eh, dentro de esa familia está Anastasia, ustedes la han de conocer por las películas de Disney, creo que hay una película de Anastasia, Anastasia era parte de esa familia de Nicolás II, del zar de Rusia, y tenía a un monje, a un monje mago, que le servía, que le ayudaba, en el cual confiaba, Rasputín se dice que era una persona con dones, no, no condones. O sea, no condones. También estábamos hablando de mucha cosa sexual. Casi siempre ustedes hablan de cosas sexuales, pero no, no, de, no estamos hablando de condones, sino que había nacido con dones. Es decir, tenía como poderes sobrenaturales. Rasputín. Rasputín era es un personaje real de la historia que era parte del reinado del zar segundo, del zar Nicolás segundo. Y entonces eh, a él se le atribuían diversas, diversas propiedades, diversas cosas. Eh, Rasputín, habían escuchado de Rasputín en algún videojuego de Super Nintendo se llamaba World Heroes o Eres del Mundo, peleaban como los, como diferentes personajes del mundo, y entre ellos peleaba Rasputín, yo recuerdo. O sea, con un don en especial, exactamente. Inventó los condones, dice. ¿Con don quién? Qué rico, ¿no? Gracias a Carlos. Carlos Armijo, dice sí. Saludos para Raimundo García, Arias de la Colonia Arenale Tapatíos en Zapopan, Jalisco. Un abrazo, mi hermano. Gracias por estarme viendo en TikTok. Mi madrina está en la transmisión. Bienvenida, madrina, por estarme viendo. Buenas noches. ¿Cómo están? no tiene un sobrino en los X-Men. ¿Cómo no? Ah, oh, hasta tiene un sobrino en los X-Men, dice Francisco. ¿Quién, Rasputín? Tiene un, un sobrino en los X-Men. Yo lo conozco de la canción de Just Dance. le pido perdón, dice Estefanía Palacios. ¿A Rasputín no lo conocían? Yo pensé que Rasputia, la de la película de Norbit, <risas> es el antagonista de Hellboy Rasputín. ¿En serio? No, no creo, sí. Dios te tenga la gloria, Rasputín. Los Romanov. Gracias, Carlos. Saludos, Oxlack. Ox, voy a mandar una foto paranormal descubierta 10 años después. Te pido discreción, ¿va? Órale, me perdí el show de Aguilete. Dime cómo te mandártela. En mi número de WhatsApp, ahí voy a poner mi número de WhatsApp. Ahorita no voy a contestar nada de WhatsApp ni recibir llamadas, pero ahí está para que me manden. La gente que tenga alguna eh, evidencia paranormal me la puede mandar al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. El que no murió ni con decapitarlo, dice Eric Sanzar. De hecho, hay una canción de Bonnie -em, los mismos que cantan los del río de Babilonia. Órale, Rasputin tenía poderes psíquicos y telepáticos, dice so -ciel so -so -so Soy Cielo Rojo Blogs. Se pronuncia Raspushin, según yo. Oh, Raspushin. Sí, héroes del mundo, tenía poderes de agarrar con manos gigantes amarillas. Ándale, Juan Antonio Ochoa. Ya desde, ya desde tener tus añitos ¿verdad? para acordarte hasta del poder de Rasputin en World Heroes Zúñiga Pati. pues si habían escuchado, Rasputin sale en Shrek ¿en serio? también creo que sí sale Rasputin en Shrek también así que como ven hay muchas eh, muchas partes o muchos lugares en donde se hace alusión a Rasputin solamente que la historia real no la conocíamos acabamos de de leer cómo fue su muerte, y entonces el veneno no le hacía daño, le dieron un balazo a, a quemarropa y no lo mataron, y entonces le dieron más balazos y seguía vivo, y lo tuvieron que echar, abrieron un, un hueco en el río congelado, y lo sumergieron ahí para que se muriera ya eh, congelado a Rasputín. Y un año después dice fue cuando mataron a toda la familia del zar Nicolás II, a todos los mataron. No me acuerdo bien cómo va esa historia, después la vamos a tener que leer, pero sí, matan a toda la familia del zar Nicolás II, a todos, niños, eh, mujeres, todos, a todos los matan. Y entonces Anastasia se supone que es la única sobreviviente. Anastasia, la del cuento de Disney, para que se ubiquen más o menos... Pues si no les hago como referencias de series y de cosas así, nunca van a entender. Así nos deberían de enseñar en la, en la, en la escuela, con ese tipo de referencias. Así sí sabemos. Era sexoso Rasputín. Fue una muerte muy fea, duro de matar. si sí, es una historia con un caso extraño y la muerte de Sar y su familia Anastasia, la hija que sobrevivió gracias a un guardia del palacio. Vivió, según se dice, a los 80 años y aún sigue siendo un misterio, dice Taylor Juárez. Dicen que calzaba muy grande. Tricera top, sin duda. ¿Qué onda? Ya pasamos la pregunta de qué dinosaurio quisieran ser. Y Rasputín sale en Shrek, Oxla Castro, dice Sam Castillo. Bienvenido, Sam. Gracias a School que nos está viendo allá en YouNow. Gracias a toda la gente por apoyarme con sus likes. Píquenle al botón de likes ahí, gente. Píquenle al botón de estrellitas allá en Facebook. Échenme la mano con eso. ¿Dónde están los superchats? Échenme la mano con los superchats, gente. Dice, no supe porque jugaba de ahora juegos de mame o arcade. <risa> ¿Alguien ha visto fantasmas de un mosquito? Pobrecita Anastasia. Eh, hola japan es Magic su pariente de los X-Men y Pietro Rasputín de los X-Men. ¿En serio? Es Magic su pariente de los X-Men y Pietro Rasputín de los X-Men. ¿En serio? O sea, queremos otra historia, por favor. Pues bueno, ya hemos escuchado la historia del sismosaurio que no no lo conocía el sismosaurio, y ahora la muerte de Rasputín, no sabía cómo lo habían matado. Yo pensé que la muerte, de, que habían matado a la familia del zar Nicolás II junto con Rasputín, o sea que ahí habían matado a todos, pero al parecer a Rasputín lo mataron primero porque Rasputín eh, se, se, se, se creía que era una persona poderosa, que tenía poderes sobrenaturales. Entonces por eso querían deshacerse de él Porque él de alguna forma Protegía a la familia del zar Nicolás II eh, bueno va Wits Putin, Así se pronuncia Si era un villano aventaba bolas de fuego Electricidad y hielo Había ocho personajes, el jefe final era Geo Jehus, uno que se convertía en todos los personajes Órale, bien que saben Si sí salía en Hellboy lo querían resucitar O algo así ¡Órale! Creí que Rasputín era conocido por todo el mundo, dice Ana, Camp Ana Campana. Pues no todos lo conocen, y los que lo conocen lo conocen por referencias diferentes. Dice Jonathan Limón, saquen los superchats, no sean tacaños. Vamos a poner ese, ese, ese comentario ahí puesto en la pantalla para que saquen los superchats. Muy bien. Dígame otro número de otra, para ver otra historia, otro número del 1 al 180, otro número, pues interesante, ¿no? yo A, a mí me gustan estas transmisiones cuando leo, porque hay cosas que desconocía, o porque hay cosas que sí, me, sí conocía, pero ya no me acordaba. Y eso me ayuda mucho para poder siempre tener presente, pues las historias. En Sid Darka dicen 108. Vamos a hacerle caso a alguien de, de YouNow ahora. Alguien de YouNow que me diga un número. Ya hicimos caso a los de TikTok, ya hicimos caso a los de YouTube. En 50, dice Beatriz, vamos a la página 50. Vamos a ver con qué nos encontramos. La página 50. <coughs> dice... La página 50 sigue sin aclararse el enigma del poblado esquimal. Esta historia creo que yo me la sé y está interesante. ¿eh? Vamos a leerla. <coughs> vamos a leerla. Esto es a cortesía de Beatriz G. Que nos está viendo en YouNow. Y para la próxima vamos con los de, con los de Instagram. A la siguiente. Sigue sin aclararse el enigma del poblado esquimal. Voy a leerlo como español de misterio. En cambio, otra desaparición igualmente misteriosa iba a confirmarse más tarde y sigue constituyendo un enigma de características únicas. Sucedió en 1930, unos 600 kilómetros al noreste de Churchill, en la provincia canadiense de Manitoba, donde se encuentra un lago que figura en unos mapas con el nombre de Anticuni y en otros como Agikimi. En el otoño de aquel año, un comerciante de pieles franco-canadiense llamado Joan Label, que había tenido tratos con los esquimales de un poblado situado a las orillas del lago, a lo largo de 40 años llegó al lugar y se extrañó al no encontrar a nadie. Reinaba el silencio más profundo. Examinó todas las tiendas de piel de caribú y descubrió unos recipientes con comida, puestos a calentar en fogatas que habían consumido además de pescado seco y huesos de reno, halló también, agujas de halló también agujas de tejer clavadas en unas prendas de vestir, como si las mujeres hubiesen abandonado de improviso la labor. Label supo que los pobladores en que... Label supo que el poblado entero había emigrado, dejando abandonado aquello que no interesaba llevar. Se dirigió a la orilla del lago y descubrió sorprendido los kayaks amarrados. Más extraño al comprobar que seguía ahí los rifles de los que jamás se separa un esquimal. Y encontró una tumba abierta como en espera de alguien. Se apoderó entonces del temperamento, un terrible pánico y abandono, en lugar a toda prisa. Tomó el camino de Churchill, donde se apresuró a informar de lo que había visto. Gracias a Brujita G.C.B. que nos mandó cinco dólares. A ver si se anima la raza a dar superchats. Gracias, Brujita Chulada. Gracias por apoyarme, Brujita Jezebel, por ese superchat de cinco dólares. Entonces llegó este comerciante que tenía <coughs> negocios con los esquimales y encuentra los iglus solitarios, las agujas en las prendas de ropa como si estuvieran tejiendo, eh, comida puesta a, al fuego como si se dispusieran a comer y también eh, encontró que los kayaks estaban amarrados y que los rifles estaban dentro de las casas. ¿A dónde había ido toda la gente, toda esa población de los esquimales? ¿A dónde fue sin sus, eh, sus artefactos, sin su, sus herramientas? ¿A dónde podría haber ido? Jamás los esquimales se separaban de sus rifles o de sus pieles, y menos de sus kayaks. ¿Cómo es que desaparecieron y a dónde fueron? Días más tarde, acompañado por varios oficiales de la policía montada de Canadá, regresaba Labelle al poblado. Descubrieron sus compañeros siete perros atados a un árbol, muertos desde hacía algunas semanas. Presentaban curiosas heridas en el cuerpo, como si el ser presa del hambre se hubieran ensalzado en feroz lucha. Extraño también sobremanera el hecho de que habiendo muerto los perros y siguiendo las embarcaciones en la orilla hubieran desaparecido sus dueños. ¿Cómo hicieron los esquimales para abandonar la aldea? Quiero mandarle un saludote a Ever G, que nos mandó nueve pesos de una superetiqueta. Gracias, Ever, Gracias, mi hermano. Gracias por apoyarme con esa superetiqueta nueve pesotes. Visitaron los hombres de la montada, algunos poblados de las cercanías, pero nadie supo sacarlos de duda. Se aceptó entonces lo ocurrido como uno más de los muchos enigmas que rodean al ser humano. La historia fue publicada el 29 de noviembre de 1930 por el Halifax Herald y se convirtió en un clásico de las desapariciones inexplicables. Este periódico envió al lugar un reportero y un fotógrafo pensando que ellos podrían aclarar el misterio. Nada encontraron, aparte de lo que ya conocían. Treinta años más tarde... Un capitán retirado de la montada explicaba a unos amigos que el asunto del lago no fue un rumor sin fundamentos, sino que sucedió realmente y que él tuvo oportunidad de visitar el lugar. Nada de cuanto se había dicho en el periódico era falso. Añadió que estuvo investigando en un radio de varios cientos de kilómetros y que nadie pudo sacarlo de dudas. Lo único que logró averiguar en varios poblados, esquima, varios poblados esquimales que saliera de lo normal fue que corría leyendas de la región sobre extraños objetos surcando el firmamento y que incluso se habían visto algunos en aquellos días, a corta distancia del lago. Sin embargo, el hecho de que Frank Edwards hubiera dado a conocer el hecho en su Strangers of All obliga a dudar de que todo fuera verdad. Si se produjo un fraude, en cambio, en la desaparición de un granjero sucedida al parecer en 1880. Gracias a Sebastián Espinosa. Por mandarnos 490 pesos colombianos de una superetiqueta. Qué buena onda, mis hermanos. Qué buena onda que, es, que echen la mano, ¿eh? Gracias. Y gracias a la gente de Facebook por sus estrellitas. Echen la mano con las estrellitas, gente de Facebook. Pues, como ven, este es uno de los clásicos, ¿eh? Dicen los esquimales que desaparecieron misteriosamente de su poblado, situado a las orillas del lago Anquiquimi sigue siendo un enigma que jamás logró ser aclarado. Tal vez sucedió con ellos que simplemente se fueron a otro sitio donde la pesca era mejor. No hay que olvidar que era un pueblo medio nómada que iba detrás de la presa. Y otros mencionan que se debió a esos objetos que comenzaron a ser vistos en el firmamento cerca del lago. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, gente? Esta comunidad de esquimales es un clásico de los misterios y enigmas del mundo. ¿eh? La historia de la población esquimal que desapareció sin dejar un rastro. O sea, cuántas, no sé cuántos aproximadamente hayan sido, un poblado seguramente más de 60 personas desaparecieron sin dejar ningún rastro. Los perros habían estado amarrados, los perros que encontraron estaban amarrados, las tumbas estaban abiertas. Los rifles estaban en las casas, los kayaks estaban en el agua amarrados. ¿A dónde fueron y por qué todos desaparecieron de un momento a otro? Ese es uno de los grandes misterios del mundo y uno de los cuales se ha registrado en la historia de, de los fenómenos paranormales. Los esquimales igual a los Inuits, la palabra esquimal se considera despectivo o racista, pero aún así les decimos esquimales. Bueno, aquí dice esquimales... Pero sí, yo sé que se llaman los Inuits. Los Inuits son de aquella región del mundo. Apenas conectando saludos, Oxlack. Guarden sus carteras, caja, ja, guarden sus carteras, caja, caja. Ja. Hola, hola, ¿cómo estás, Cristian Nubeda. Carla Elizabeth, gracias que está mirando esta transmisión. Y ahí de también a Beatriz G. Gracias, a Rodrigo Luna. A Andrea Chulada, mi vida preciosa. Besitos. Alexis Hernández, bienvenido a Camitus, a no me digas, no me digas en Alejandra. Se unió Alejandra, bienvenida Alejandra. Hola, buenas noches, Soxla Castro. Oye, te mandé dos videos por WhatsApp y cinco videos de Eric Gunner, de los que pasa en su casa. ¿Qué opinas? ¿Es real o fake? ¿Y demonios ante esto crees que sea? Saludos. Ah, pues al rato, al rato que, que, que, que hagamos la transmisión de las evidencias paranormales que nos mandan al WhatsApp o al correo analizamos precisamente esto que nos has mandado, gracias que San por mandarnos este material para la transmisión del rato vamos a otra historia, Simón, los ovnis se los llevaron, ¿Cree que se los hayan llevado los ovnis? esquimales son de Alaska ¿qué libro leerás? pues estoy leyendo este libro que es los grandes enigmas y fascinantes del mundo de lo oculto este es el libro que estamos leyendo Qué, qué interesante historia, ¿eh? los ovnis se habrán llevado a todas esas personas. Recordemos que los Inuit o los esquimales viven en una región apartadísima del mundo. Lo que les haya sucedido, nadie vio, nadie supo, quedó sin rastro, habrá venido una nave. Imaginemos este, ca este caos de que baja una nave y a todos se los lleva. Imagínense qué caos, ¿no? Es un gran rapto, el gran rapto. Que sucedió en la comunidad esquimal. Fueron devorados por los huéndigos. Levanta una mano si está secuestrado. <risa> Levanta una mano si está secuestrado. Dice Esquimales de fresa, vainilla y chocolate. Yo conozco. Un gran, gran saludo a Feliz Próspero Año Nuevo, Miguel Ángel Corona. Gracias. Hola, Ox. Saludos desde Argentina vamos a otra historia, pues, ¿qué nos pasó lo mismo con los mayas? Sí, como historia similar a lo de los mayas, ¿no? Oye, te mandé solicitud, ¿a dónde pagan su relist? ¿A dónde me mandaste solicitud? Saca el pisto, ¿Qué, ¿qué haciendo? Estamos leyendo historias misteriosas de un libro que tenemos aquí en la mano. Dígame otro número a la gente de Instagram que me diga un número, Richie Ricón, saludos desde Panamá, hermano, un saludo, un número del 5 al 180, por favor, allá gente de Instagram, dígame un número, por favor, para que pasemos a una siguiente historia. Estuvo buena la historia, ¿eh? Buenas noches, Black. Mándale saludos a mis hijos, a Andrea y Benjamín. Andrea y Benjamín, te mandamos un abrazote. Gracias por estar viendo esta transmisión. Ya aprendimos sobre Rasputín. Aprendimos... 420 no se puede. El número 14, sí. Richie Ricón dijo que el 14... Vamos a ir a la página 14... Ya aprendimos sobre el sismosaurio, sobre eh, Rasputín, sobre los Inuit desaparecidos. Están interesantes las historias, ¿no? Vamos al número 14. ¿Qué no pueden hacer eso los maestros en las escuelas? Si uno así de fácil podría hacer, es bien fácil enseñar, pero son bien mensos los maestros en las escuelas. A ver, 14, 14... Alguien de aquí no es maestro, ¿verdad? No, dígame que no es maestro. Vamos al 14. Maestro de universidad. <risa> o de secundaria o de prepa. 14. <risa> el, el 14, a la página 14... Habla sobre eh, el monstruo que llegó envuelto en hielo. Yo creo que este es el, el caso de un video que yo ya le subí, que es el hombre de Minnesota. Puede ser ese caso, vamos a leerlo. Dice, uno podría jurar ahora que la ciencia cuenta con técnicas más depuradas, sofisticadas. Dicen los pedantes que gustan de leer libros, libros en inglés para denunciar las falsificaciones que sería sencillo desenmascarar a los culpables antes de darles tiempo a aprovecharse de la proverbial ingenuidad de los seres humanos, y en especial de los sabios, pero no es así. Si gente amiga de gastar bromas logró sorprenderlos en el pasado, es cosa que no debe de extrañarnos. Había por un lado un deseo inconsciente de aceptar lo que fuera para no ser mirados por reojo, como sucedió con el cráneo de Piltdown. Además se carecía de recursos apropiados para dar a una verdad. Así no debería aceptarse todavía en la actualidad que existan científicos que hayan podido ser burlados en su entera en impunidad. Y esto fue lo que sucedió precisamente con el monstruo que llegó envuelto en hielo. <coughs> Ese es el monstruo que llegó envuelto en hielo. Iván T. Sanderson, ya fallecido, fue un afamado escritor y científico que dedicó gran parte de su vida al estudio de la criptozoología o búsqueda de los animales de los que todos hablan, pero que nadie jamás vio como el monstruo de Londres, el yeti del Tíbet, la serpiente marina y otros seres igualmente inacibles. Una noche, hace un poco más de 20 años, conversaba Sanderson con su amigo Bernard Eubelmans, zoólogo belga, cuando sonó el teléfono. Era un viejo conocido de nombre Terry Cooler, quien deseaba comentarle algo acerca de un auténtico hombre de las cavernas, cubierto de pelambre, que acababa de ver exhibido en una feria en la población de Rolling Stone. Nada que ver con los cantares cantantes de rock en el condado de Winosa, perteneciente al estado de Minnesota. ¿Le agradaría conocer aquella curiosidad antes que se lo llevasen aquel ser monstruoso a otro sitio? Esto sucedió el 17 de diciembre de 1968. Dos días después se encontraban los hombres en presencia de Frank Hassen, una especie de Barnum, propietario del ser congelado. Lo tenía encerrado, envuelto en hielo, ...dentro de una vitrina vertical iluminada con tubos de neón. Salían burbujas del cuerpo y despedía una pestilencia tal... ...que hizo suponer a los dos amigos que se estaban descomponiendo rápidamente. Sin duda, aquel ser, aquel ser era auténtico. El dueño del hombre peludo atrajo la atención de los visitantes... Eh, ...sobre el mal estado de una parte de la cabeza. Parecía como si el orificio abierto en un ojo... ...hubiese sido causado por una bala por otra parte la posición del brazo izquierdo levantado como si el monstruo peludo hubiera querido rechazar una agresión ¿no era acaso prueba suficiente de que un desconocido intento agredirlo y tal vez lo mató? el cuerpo explicó Hansen aquella gente tan, in, tan interesada en el contenido de la vitrina helada había sido descubierto en un bloque de hielo de tres toneladas que flotaba a la deriva en el mar de Ostok, cerca del estrecho de Bering. fue un cazador ruso de focas el que lo halló Añadió el dueño del ser peludo que el bloque le fue incautado al ruso por las autoridades chinas y que vino a aparecer algún tiempo después en Hong Kong. Tal vez fue a partir de entonces que comenzó a oler mal. Supo del hallazgo un millonario estadounidense y adquirió el monstruo para cedérselo a Hansen por una módica suma mensual. Bien se veía que era un perfecto filántropo. Una vez, el ser peludo en su poder... Hansen se dedicó a viajar por todos los estados de la Unión a partir del mes de mayo y dos años después de conocer a Sanderson y Evelmans, el monstruo, su dueño, declaró a la revista Saga, especializada en reportajes truculentos, que aquel ser era en realidad un sasquatch, equivalente norteamericano del Yeti, que dicen abunda en los bosques del norte del país, que él había logrado matar en 1960 cuando cazaba en la región de Minnesota, los dos zoólogos amigos jamás creyeron que, hubieran en, que hubiera un engaño en lo que vieron. El belga escritor en un artículo que aparecería publicado en el boletín del de, Instituto Royal de Ciencias Naturales de Bruselas en febrero de 1969 y como era muy amigo de los taxonomías, taxonomías no vaciló en conceder al extraño ser al nombre de Homo Pongeides. pongo nombre vulgar del orangután, en cuanto al Sanderson, quien tuvo ocasión de fotografiar al monstruo, fue a consultar con Jack Ulrich, hidrólogo de Westport, Connecticut, sobre la posibilidad de que un hombre de las cavernas hubiera logrado conservarse en hielo durante varios miles de años, tal vez del paleolítico. La respuesta fue negativa. El proceso de descomposición de un ser cualquiera no se detiene aunque se mantenga en hielo. Es necesario alcanzar cero absoluto es decir, 273 grados centígrados por debajo del momento en que se forma el hielo para que se detenga el proceso y esa temperatura jamás se alcanza en la naturaleza. Solo es posible aproximarse a ella por medios artificiales, como sucede en la llamada criogenia, cuando un cadáver es conservado en espera de que algún día se encuentre remedio para el mal que lo condujo a la tumba. ¿Acaso el cuerpo pertenecía a un sasquatch como lo había afirmado Jensen? Exactamente esto nos habla del el hombre de Minnesota, una criatura peluda, un hombre peludo que fue encontrado en un bloque de hielo. Aquí lo que nos narra es pues, la historia de este, de este hombre que lo estuvo llevando por ferias alrededor de Estados Unidos y cobraba porque lo vieran. Era un sasquatch, como lo mencionaron algunos, una criatura peluda, un hombre peludo. La historia no acaba aquí, se la dan a, yo porque yo me la sé, se lo dan a investigación a, a Sanderson y a Abelmans y ellos hacen bocetos, toman fotografías, pero no toman muestras. Cuando estaban en la investigación, se supone que el millonario dueño del hombre peludo lo pide y ya nunca lo regresa para la investigación. Entonces lo intercambian por un hombre peludo que ya está hecho de, de látex, de otros materiales, y lo meten en un cubo de hielo y lo siguen exponiendo. Cuando se dan cuenta Iván Terres Anderson y Eubelmans, pues que ya no es el original, sino es una copia, dejan pues el, el caso eh, sin concluir, y ahí termina la historia del hombre de Minnesota. Es decir, esa criatura que encontraron congelada fue desaparecida. Nadie sabe dónde quedó y eh, la intercambiaron por un por una réplica que hicieron y la fueron la siguieron exhibiendo en Estados Unidos. Pero como aquí menciona también el, la, el único proceso para que un cuerpo no se descomponga es como la criogenia, que es donde te congelan y no te no te descompones. Hay personas que están criogenizados actualmente. Muchos ricos, yo no sé si Michael Jackson esté creogenizado o, o hay varios millonarios, varias personas importantes que los tienen congelados y los tienen guardados para que un día, eh, si se descubre cómo volver a la vida a una persona, los puedan despertar de la muerte. Esos son dos temas interesantes, el del hombre congelado de Minnesota y aquellas personas que Están en criogenia Esperando eh, algún día Despertarse ¿no? Imagínense eso Dice Walt Disney y Chayanne Chayanne no ha muerto, sí, o Chayanne ya se murió <risas> Walt Disney, me gusta este canal De Oxlack, esto está de locos Que al rato lo puedan revivir Hola Oxlack, veo que eres muy friolento, saludos desde México Hace mucho frío mi hermano Aquí en mi, en mi habitación Hace mucho frío Ah, it's un sasquatch, pero lampiño Hitler también está congelado, dice Kib, me gusta este canal Ando de peluca, maquillaje y todo No quiero hablar de Wicca conmigo Dice Panga Surrealist Ando de peluca, maquillaje Y todo, no quieres hablar de Wicca Conmigo Es una invitación decorosa Gracias a toda la gente que me está apoyando ahí con Los regalitos en TikTok Gracias también a toda la gente Que me apoya con sus estrellitas, gente de Facebook Écheme la mano con las estrellitas Píquenla ahí a las estrellitas y gracias a toda la gente de YouTube por los superchats y los regalos y las ruletas y los likes allá en YouNow. Gente, gracias. Y la gente que me está escribiendo aquí en Instagram. Dice, ya te debes de venir a investigar sobre la sombra y el ruido del piano de Chicoche Ah, de la sombra y el ruido del piano de Chicoche según lo que gente cuenta acá en Villahermosa Tabasco. He escuchado que, que, que está el fantasma de Chicoché en Tabasco, ¿eh? Es verdad, sí es cierto. Otro proceso de conservación que me gustaría es la plastinación. ¿Qué? Es la plastina, plastinación, plastinación. ¿Esa cuál es, Andrea? La plastinación no la conocía. O los desaparecieron por alguna razón, dice Beatriz. Eh, Jack de Titanic, hola chicos, Oxlack habla de la zona de silencio, es cerca de Torreón, Coahuila, ando ocupada haciendo un flan napolitano y otro postre, dice Mía, ¿cómo estás, Mía? Bienvenida, Carlos Reyes que nos está viendo desde Facebook, un abrazo, chicos, échenme la mano ahí con las estrellitas en Facebook, apóyenme con eso, por favor. Gracias a Miriam Contreras, a uh, Amslo Bebé, Amslo Bebé, <ríe> mía invita, amiga, dice Jenny Love. Pues, ¿qué, le parec qué les pareció este del ser congelado? De, de Minnesota, está interesante esta historia, a mí es una de mis favoritas porque habla de la criptozoología y es cuando Ivan Terrence Anderson y Evelmans, el padre de la criptozoología, se unen para hacer estas investigaciones sobre seres críptidos lamentablemente no hubo resultados porque les intercambiaron el cuerpo, se los pidieron y ya no les regresaron el cuerpo original del hombre de Minnesota, ¿habrá ocurrido que no querían eh, que se demostrara que era un hombre prehistórico real, o que era un sasquatch, o que era un hombre, un hombre mono, el que habían descubierto congelado, quisieron ocultar la verdad, no sabemos, pero en aquellos tiempos el museo smithsoniano metía mucho las manos para eh, obtener ese tipo de cosas biológicas, que de alguna forma pudieran ser un misterio para la humanidad y pudieran cambiar la historia. Siempre han tratado de que la historia no cambie. Siempre nos han tratado de controlar siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Aunque se encuentren nuevas cosas, nos siguen enseñando en las escuelas lo mismo, porque no quieren cambiar, no quieren volver a reescribir la historia. Es mejor que, que se coma la gente todo lo que ya... Se, se escribió y que no siga investigando más. Mucha gente piensa que el pasado el pasado ya no, no tiene importancia y sea, y solamente es un tema de, de plática, ¿no? Como para platicar que no tiene importancia la historia y el pasado y por eso no se, no se le dedica a la, a la reescritura re de la historia. A mí me interesaría que se reescribiera la historia a mí sí me gustaría, pero pues el gobierno, los gobiernos del mundo, les da igual, no les importa la historia porque es pasado, porque no hay algo económico en lo pasado. Aquí lo que manda y gobierna es el dinero, el presente, el hoy, el futuro eh, y el poder y el dinero. Eso es lo que verdaderamente le importa al ser humano y por eso estamos tan retrasados en, en, lo, en muchos aspectos. Muy bien, vamos por el último por el último tema de, de esta noche, de, de leer los libros de esta tardecita, para que al rato venga y hablemos sobre las evidencias paranormales. Vamos por el último, que querían que hablara un poco sobre las mujeres malas y perversas. Dice, grandes misterios de la historia, mujeres malas y perversas, Rosa M. Saldrían Padilla, y aquí dice lo siguiente, las mujeres malas y perversas han formado parte de la historia de la humanidad, desde que Eva fue tentada en el paraíso por el diablo y sedujera a Adán, arrastrando la perdición a todos los hombres. Y es que para ejemplificar las tentaciones del maligno, ¿qué mejor que una mujer malvada? Claro que Dios se les pasó el pequeño detalle de que precisamente sus malvadas y perversas heroínas serían las que más interés despertarían en los pobres e indefensos mortales. Y si no, que le pregunten al fortachón de Sansón, o al inocente Claudio, tras caer en las dulces garras de Dalila y Mesalina, respectivamente. Los hombres que leen este libro deshojarán los pétalos diabólicos de esta flor maldita. Vampiresas, brujas, sacerdotisas, diablescas, etc. Y las mujeres descubrirán que después de todo, ser malas no es tan malo, si una sabe dosificar su maldad. ¿Estáis preparado? Oh, ¿cómo ven? ¿Cómo ven este libro de las mujeres malas y perversas? Es lo que yo siempre he dicho. Las mujeres nos han llevado a, a padecer muchas cosas malas. Menos las mamás. Las mamás nos han llevado a, a, a saber que el universo es maravilloso eh, y que lo más hermoso de, del mundo son nuestras mamás. Pero la mujer... La mujer como mujer es malvada. La mujer como, como mujer y hombre pues lleva a, a infortunios. ¿Qué mujeres tan malvadas? Somos nosotros sus esclavos. Somos hombres que estamos eh, completamente dosificados por la mujer. Y somos meros títeres de ellas que nos llevan hacia el mal, hacia la, hacia la penumbra hacia el llanto, hacia el sufrimiento, hacia el, do el dolor, el rencor. Peor que irse al lado oscuro de la fuerza. La mujer nos destroza, nos deshace, nos hace menos. Es, es tan feo eso, pero bueno. ¿Van a hablar de mí? Jaja, ja, no, pues, dice Luciernaga. <risa> Carmen dice: ah, mira, lo que hice se tiene que hacer. Jaja, <risa> cierto, pues somos dulces y sinceras, dice Jenny Love. Las tratas bien y te tratan como un pinche trapo y llega la mamá Dolores y esa las hace como quiera. Somos un juguete. Que no te escuche, ¿qué? Dice. Que no te escuche tu novia. Ya se está riendo, ya Andrea, ya se está riendo. Nos llevan a la perdición, pobres criaturas. Pobre de nosotros, Dith Yasbek. Pobrecitos de nosotros, inocentes los hombres. No queda otro camino que adorarlas, ja, ja, ja, ja. Me gustó esa parte de aprender a dosificar nuestra maldad para conseguir lo que queramos jaja ja, que empiece la lección muy bien van a hablar de mí dice luciérnaga pues hay, hay varios eh... no sé si empezar desde el principio o, o lo hacemos por medio de números si lo hacemos por medio de números quizá nos perdamos y si empezamos desde el principio quizás sea tedioso ¿Qué piden números o empezar desde el principio Porque hay tantas mujeres malas aquí que... Híjole, yo no sé. ¿Número o desde el principio? Ustedes digan. ¿Números? ¿Desde números? Por tomo, dice Luciérnaga. Miren, eh, eh, está hasta autografiado, ¿eh? Este libro está hasta autografiado. Les voy a leer... Es que el índice sí va como en orden, ¿eh? Es que está interesante el libro. Vean lo, lo ahí dice, lo que dice, la introducción, la era de Acuario. Eso yo creo que tiene que ver con mujeres, la era de Acuario. La situación de la mujer en la historia habla de Eva, eh, la primera mujer, la mujer en la Biblia, la mujer en la prehistoria, la mujer en Grecia, la mujer en Roma, la mujer en la Edad Media, la mujer en el Renacimiento, la mujer en el siglo XVII, la mujer en el siglo XVIII, la mujer en el siglo XIX, la mujer en el siglo XX, la esencia de la mujer, la mujer y el amor, la rebelión de la mujer, la mujer y el feminismo, el bien y el mal, el mal, Satana, Lucifer, el príncipe del mal, el luciferismo, las mujeres malas y perversas, Lilith, la reina de las diablesas, la leyenda de Lilith, las sacerdotisas del mal, las vampiras vampiresas, las brujas y la brujería, la mala mitología, niñas malas o el mito de la Lolita, la femme fatale, el ángel, la cortesana prostituta, la mala de la película, la mala del cómic, la mala de la canción, antología de la mujer mala, judith Dalila, la reina bastis Salomé, Jezebel, María Magdalena, Cleopatra, Semiramis, Tomiris, Arme, Artemisa... Mesalina, Gripina, Irene, María Pérez, Isabel la Católica, Lucrecia Borja, Catalina de Medici, Isabel de Inglaterra, Ana Mendoza, Princesa de Eboli, Marquesa de Montsepán, Marquesa de Pampador, Mary Reed, Catalina segunda la Grande, María Antonieta, Josefina Bonaparte, Sor Patrocinio, Matajari, Laura Rinding, Animología, La Serpiente, La Loba, El Gato, El Murciélago, El Macho Cabrío, El Perro, Anexos, la misa roja, la misa negra, el sabbat la cábala, esoterismo, los íncubos, los sucubus, ser andrógeno, la misa de sangre, incesto cosmo, cosmogónico, los iniciados, el tridente, el cáliz, el átame o átame, la espada, la varita, la cruz esvástica, la cruz invertida, la luna, el fuego, el círculo mágico, la sangre, el color el verde, el color y el negro, los lugares del oculto, los grimorios y la necromancia. Todos esos temas están Uy, está bueno, ¿no? Está bueno este libro. Ah, caray, cómo fue cambiando. También existe un libro que se llama la, Los más malos de la historia desde el siglo I hasta nuestros días por mirada twist. Oh, pero hoy estamos hablando de las mujeres malas. Átame la espada, dice Sid Darka. Luna de Wicca y la madre. Estoy diciendo las letanías satánicas. Faltó la ex. <risa> Faltó la ex. Y la tóxica. La ex, la tóxica. Y ahí está mi historia. La debilidad de la mujer. ¿Qué pasa cuando no puedes dormir en la noche? ¿Qué opinas de la magia del caos? ¿Esa casaca de la... ¿Es la de Perú? No, no, no es. Pero pues un abrazo a toda la gente de Perú. Es una casaca que nos dio YouTube a... en el 2000. 2017, yo creo, nos dio estas sudaderas YouTube y trae el nombre atrás. Ah, 2016, por eso trae el 16, porque es el año en que YouTube nos dio estas sudaderas. Trae, trae, el, en ese año se les dio la estos pants a los mejores YouTubers del mundo. Así que imagínense, en el 2016 yo estaba ahí con los meros buenos del mundo, esta la tiene el, el wherever, la tiene Germán, la tiene eh, español, ¿cómo se llama este español? El Rubius, eh, y, y la tienen pues muchos, muchos de aquella época del año 2016, ahí yo andaba en, en el mero arribotota de los youtubers, qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, Yuya, no sé si a Yuya le hayan mandado, ¿eh? no sé si a Yuya, porque Yuya ya en ese tiempo ya estaba más allá, más allá de los youtubers. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál, ¿Cuál leemos? ¿Cuál leemos? Empezamos desde la era de Acuario. Vamos a, yo creo que este libro lo vamos a tener que leer completo, porque está bien interesante, la verdad se escucha padre. Vamos, vamos a leer desde el principio un rato. Eh, vamos a leer la era de acuario hasta la Ajá. bueno no son tan largos los capítulos ¿eh? vamos a leer parte vamos a ver qué dice Sí, desde la era de acuario el presente libro pretende ser un, un homenaje a las mujeres más incomprendidas más emblemáticas más envidiadas más deseadas las mujeres malas y perversas malas de toda la civilización humana perversas de toda la historia de la mente del hombre un homenaje decía, sí, y no tanto un alegato feminista, pero ocurre que irremediablemente lo uno lleva a lo otro, y eso es algo que ni he podido ni he querido evitar, por ello he estudiado a la mujer en general. Su historia, aquello alrededor de lo que gira su vida, el amor, su rebelión, a lo que lo convierte en una mala, y eso lleva al feminismo. Todo ello a modo de introducción. Debemos saber lo que es el bien para saber lo que es el mal. Si tratamos el mal, nos enfrentaremos con su príncipe, el diablo y él nos introducirá en las sectas que los entronizan, las sectas luciferinas. Veremos distintas mujeres malas como la diableza, la vampireza, la bruja, la mujer fatal, la lolita, la sacerdotisa del mal, la condesana. El mal y la perversidad son dos temas delicados de tratar. La barrera que separa el bien y el mal es tan fina y oscura como una cortina de humo. Traspasarla es fácil de muchas veces no distinguimos lo bueno de lo malo, las malas no son tan malas como las pintan y las buenas no son tan buenas como aseguran las cosas parecen ser de una forma pero también de otra, todo depende del, del cristal con que se mire, hay mujeres como Thelma and Luis que no saben que pueden ser malas pero cuando lo descubren les gusta y se dan cuenta de que no hay marcha atrás Andrea por favor nunca nunca te vayas a dar cuenta que, que, que está padre ser mala por favor, tú mantente ahí siendo buena, siendo tranquilita. La mujer española, por ejemplo, se ve representada en la figura de Carmen de Bicet, la mujer racial, fuerte y decidida, provocativa y seductora, prototipo ideal de la mujer latina, de la mujer mala y perversa. ¿Eh? Aquí dijo que la mujer latina es mala y perversa, eh, mala y perversa, porque ellas están acostumbradas a luchar todos los días, es de naturaleza fuerte y tenaz. Y como buena latina de sangre caliente Le gusta seducir y provocar ¡Ándale! Y yo tengo una latinotota Imagínense, colombiana como que te gusta? Que, que, que como buena latina de sangre caliente Le gusta seducir y provocar ¡Ah, cabrón, Eso ya no me anda gustando Porque yo sí tengo una latinotota No puede ser ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Mujeres malas y perversas Bien, ahí está. Mujeres malas y perversas. Ella es la eterna Carmen que tanto fascina a los extranjeros. Uh, pues ya con razón caí, con razón caí en sus redes. Pero es verdaderamente cierto que la mujer sea mala y perversa. No será más bien que su conducta es el fruto de la lucha por sobrevivir en un mundo hecho por y para hombres, porque después de siglos y siglos de sumisión bajo el yugo masculino, no es normal que las mujeres se rebelen y para ello lo haga con todas sus fuerzas y ponga en su empeño todas las armas, su inteligencia, su astucia, su, su sensualidad, su belleza y su poder seductor. Es que sí están muy chulas. Bueno, la mía es la más chula, pero tan chulas las mujeres. O esas sea, son, son provocativas, son seductoras, son bellas. Dios mío santo, ¿cómo, cómo uno no cae rendido? Hace miles de años existió una mujer que fue capaz de triunfar allí donde otras habían fracasado. No solo consiguió salvar su vida, sino que ganó todo un imperio y lo logró utilizando únicamente argucias y astucias femeninas. La mejor arma de una mujer de este modo, Shenzrade, se convirtió en el prototipo de la mujer que triunfa con su ingenio, su suspicacia en definitiva, con sutiles artes, allí donde la fuerza no puede hacerlo. Hoy día podemos encontrar a muchas shersades modernas que ponen a trabajar sus neuronas a la vez que hacen uso de sus dotes de seducción para conseguir lo que se proponen y vencer la opresión masculina. Esta mezcla explosiva, astucia y seducción ha llevado a muchas mujeres al poder o al éxito, allí donde se lo han propuesto. El cuento ha cambiado sustancialmente, ahora es tomada, la que termina domando. Ahora es la domada, la que termina domando. No, pues ya nos dijeron que nos tienen bien domados, súper domados aquí. Y aquí tenemos una mujer de Shenzra, Shenzra, o como se llame, aquí lo ven. Bien, ahí está la mujer seductora. Ahí está Shenzra. Que no sé quién sea Shenzra, pero ahí está. Con este libro he intentado también demostrar que la mujer solo ha sido el sexo débil porque así se lo hizo creer el hombre desde un principio. Que la mujer ha vivido siempre sepultada bajo una tremenda dosa, losa, el machismo que ya aparece con Adán y que le ha impedido realizarse y autodenominarse como mujer, que la mujer no ha sido nunca una mosquita muerta, pues la mujer es mala por naturaleza. Órale, la mujer nunca ha sido una mosquita muerta porque es mala por naturaleza. No, hombre, no, hombre, no, eso no me anda gustando, ¿eh? Ya no le voy a tener confianza a las mujeres, a mi mamá sí, a nuestras mamás sí, nuestras mamás son nuestra adoración, nuestras mamás son lo más bello del universo, pero a las mujeres que nos quieren seducir, no, esas mujeres. Ay, no, ya, ya me estoy arrepintiendo de haber leído esto. Dice, su alianza con el mal es muy estrecha. Ándale, hasta tienen alianza con el mal. hijas. Aunque pocas mujeres sean plenamente conscientes de ello, que la mujer ha empezado a despertar, pero que todavía no ha abierto del todo sus ojos, que esta era es la era de la mujer y que ésta debe saber aprovecharla. No es el tiempo de andarse con reticencias. Es el momento de actuar con fuerza y sin ningún tipo de escrúpulo. <risa> Ninguna mujer debe detenerse ante nada ni ante nadie. La mujer símbolo del mal es también el símbolo de la justicia, de la fuerza, de la vida. Así como el mal tiene a, tiende a la perfección y a la eficacia, y como decía un proverbio chino, la belleza es la consecuencia de la perfección. La maldad también puede ser bella, Solo hay que saber dosificarla. ¿Quién puede negar que a veces no sean necesarias ciertas dosis de maldad? Que el bien conjugado con unas gotas del mal puede lograr objetivos hasta entonces impensables. En resumen, he querido demostrar que el mal es necesario, pero en determinadas dosis. El mundo es de los fuertes, y como en la teoría de la selección natural de Darwin, no hay lugar para los débiles, solo los fuertes sobreviven, y el malo es fuerte. El, vuelo, el bueno solo gana en las películas. ¡Ándale! Ya nos dijo que las mujeres deben de ser malas para ganar y que nosotros los hombres buenos solo ganamos en las películas. No, no, esto no lo deben de leer las mujeres. Este libro hay que quemarlo. Voy a empezar a eh, hacer un llamado para que todo aquel que tenga este libro... Lo quememos juntos todos los hombres, porque es algo malo. Esto no debe de llegar a los oídos de las mujeres. No puede ser leído por las mujeres. Este es uno de los libros más eh, diabólicos que he leído en la vida. Que la Biblia satánica, ni que nada. Este sí es malo. Este, una copia, por favor, dice Gaby. Dale. Ganamos en los cuentos. Ox es un Juan Camanéis... ¿Por qué borró, borró lo, lo, lo que escribió? ¿Quién, quién borró Violeta Rojas? Jajaja, eh, mi ja, ja, no, Y pues bueno, viene la era de Acuario. Este es el otro tema. Llevamos en la página 13. Ya ven qué rápido, qué rápido avanza. O sea, si quisiéramos, en unos, en unos días ya le avanzaríamos mucho a este libro. La era de Acuario. Vamos a leer la era de Acuario y ya me voy para que al rato esté con ustedes. Al fin es una hoja y cachito nada más. Por causa de la pre precesión de los equinoccios, nuestro planeta entra cada dos milenios bajo la influencia de un signo zodiacal distinto. Se inicia entonces una nueva era con importantes implicaciones del tipo religioso de gran incidencia en la historia de la humanidad. En los tiempos del rey Elam, coincidentes con el apogeo del Egipto faraónico y de la civilización minoica, el punto vernal se situaba en el signo de Tauro, y por todas partes las religiones entronizaban al toro, con todo el simbolismo solar que conlleva. Son tiempos, sin embargo, muy lejanos para que sepamos qué profeta real o simbólico rigió en la, en la parcela de la humanidad que marchaba la pauta de la civilización. A partir del zodiaco esto pudo ya ser estudiado, así, se sabe, así sabemos que Moisés fue el profeta de la era de Aries, y que Jesucristo ha sido el de la era de Pisces. ¡Oh! Jesucristo, o sea, es que somos buenos, yo soy Pisces, y ven, hombre, Pisces, eh, la era de Jesús, o sea, yo soy todo bonito, todo bondad, que las mujeres aproveche, se aprovechen, se podrían aprovechar de mí, debo de protegerme, que está a punto de concluir, nos hallamos ante las puertas de la era de Acuario, Ellos significaría no solo cambios importantes dentro de la tradición, Judeo cristiana, sino mucho más puesto que según la tradición esotérica las eras de acuario en las que la tierra entra cada 25.900 años coinciden con una edad de oro o sea que estamos en la edad de acuario en una edad de oro antiguamente las tradiciones hablaban de un tiempo futuro llamado edad de cristal en la que el hombre recuperaría su antigua experiencia en la que alcanzaría el máximo de posibilidades mentales por una asombrosa mutación. Esta edad de cristal o era de acuario no es más que según cálculos astrológicos, cuestión de años. Otras teorías apuntan que dado los últimos acontecimientos, probablemente ya estemos en ella. La era de acuario es aquella de la que Jesús dijo, pero llega la hora, y esta es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque así son los adoradores que el Padre quiere. Dios es Espíritu y sus adoradores han adorado al Espíritu y la verdad. Esto viene en San Juan 4, versículo 23, capítulo 24. Aries es signo de fuego, Pisces de agua, Acuario de aire, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La simbología es clara, con la era de Acuario se complementa la Santísima Trinidad, pero ¿quién es su profeta? Moisés, Moisés, Cristo, Padre, Hijo, Espíritu, Moisés es Aries, Cristo es Pisces, ¿quién va a ser Acuario? ¡Oh! Moisés era el primero que fue Aries, después vino Cristo que fue en la, en la era de Pisces, y ¿quién va a venir en Acuario? No van a decir que una mujer porque esto se va a poner color de hormiga. El signo opuesto a Acuario, símbolo del Renacimiento, es el signo de Leo que representa la fuerza y el dominio. ¡Híjole! Mi novia es Leo. Representa la fuerza y el dominio. Ya valí. No, Yu ya valí. Con, ra con razón Melissa no tiene novio porque representa la fuerza y el dominio. Esto quiere decir que todo lo que emprenda Acuario será respaldado por la fuerza de Leo, que le asegura el éxito. Oh, bueno, ahí, ahí se ve que, que todo lo que una Leo respalde asegura éxito. Ah, bueno, eso ya se escucha mejor. Recordemos que la representación del signo acuario es normal que sea por medio de una mujer desnuda, de largos cabellos que derrama el contenido de una ánfora. Esta misma representación se encuentra en el arcano 17 del tarot. Tras de nosotros dejamos la era de Pisces, dualista y maniquea que se ha caracterizado por la lucha ideológica por una jerarquía de la autoridad y por la rígida separación entre lo ideal y lo real entre el placer y el trabajo la era de acuario será la de la comunicación se hallará bajo el signo de las relaciones de grupos de fraternidad planetaria esta era será regida por urano lo que lleva a la acción espiritual o lo social espiritualizando la materia según Emanuel g se, acaba, Emmanuel G. Bineo, se acabará entonces el primado de Pedro o etapa pre, pretina del cristianismo y significará el comienzo de una etapa joa, joánica en la que el culto a la madre de Jesús, Virgo será sustituido por el culto a María Magdalena madre de Acuario la conjunción planetaria será la idónea para que la mujer despierte de su letargo y muestre su verdadera naturaleza la era de Acuario supondrá el fin de la nueva era de la mujer. O sea, hace que en la era de Acuario, la mujer despertará de su letargo. Es, es, es decir, del control del hombre. La mujer será eh, independiente, será, tendrá poder y se emancipa, emancipará del yugo del hombre. O sea, esta es la época de Acuario en donde la mujer va a mandar, va a ordenar, va a regir. Y, y sí, ¿no? Y ya lo estamos viendo con las conductas feministas y todo ese tipo de cosas. Como que sí, el libro sí va diciendo la verdad, ¿eh? Bueno, aquí sigue la situación de la mujer en la historia, que está interesante. Eh, la mujer en la Biblia, la mujer en la prehistoria. La mujer en Roma, la mujer en Grecia. Está interesante el librito, así que yo creo que esto lo vamos a dejar para otra transmisión, para ir leyendo más sobre la mujer. Me gusta el libro, va bien. ¿Y qué les parece? ¿Qué les pareció hasta este momento lo que decía este libro de la mujer, las mujeres malas y perversas? Pues en Medio Oriente siguen sin regir, que digamos, ahora nosotros nos meteremos en sus billeteras. Sí, ¿no? Pues ya, que, que se pongan a trabajar y que nos mantengan ahora. Dinos tu libro para leerlo, dice Jovich. Se llama Mujeres Malas y Perversas, Grandes Misterios de la Historia. Hola, Oxlack, soy Claudio. Salúdenme para mi cumpleaños de Nequén, una, Neuquén, ¿no? De Neuquén. Un abrazo, mi hermano. Saludos hasta Neuquén allá en Argentina exactamente Neuquén, un abrazote a Neuquén, me gusta Oxlack, está muy interesante, saludos investigador, una de las frases que dejó confusión, dice que no existe nada más corruptible ni corruptor que una mujer, no hay nada, Confucio dijo, que no existe nada más corruptible ni corruptor que una mujer, o sea que la mujer se corrompe y corrompe a otros, híjoles, las mujeres son malas, según el libro y según lo que están diciendo, con gusto y ustedes hacen la comida y cuidan a los niños. <risa> Mía dice, con gusto, con gusto los mantenemos, pero ustedes hacen la comida y cuidan a los niños. Por eso Melissa quiere un robot, porque no la aguantarían, dice Luis Costilla. Soy acuario y nada que ver, dice Dulce Etreum. Me traumé, me gusta mucho, jajaja, ja, ja, no friegues. Mi único vicio es la mujer. Pues bueno, ese compa ya está muerto, solo no le han avisado, y la suya es sagitario. Bueno, voy a quemar este libro, y nunca más lo vamos a volver a leer, así que quien estuvo en esta transmisión, sus, sus eh, recuerdos serán borrados, ahorita sacaré el, el, la pluma para borrarles lo, lo que acabamos de leer, para que nunca recuerden esto, porque es un libro bastante peligroso, lo voy a quemar ahorita mismo, y eh, si alguien tiene alguna copia de esto, quémelo por favor, no es bueno para la salud, no es bueno para la sociedad, para la humanidad, es un libro maldito, este sí de verdad merece ser quemado. Así que no lo vamos a volver a leer jamás y pues quien haya visto esta transmisión será borrado sus pensamientos, su recuerdo y vamos también a borrar esta transmisión para que nadie la vea jamás nunca. Así que nos vemos en la noche. Ya me imagino al Japan en chanclas y con plumero. Por eso queman las bibliotecas. <risa> eh, deja, voy al baño. Voy riegando y ya no supe de qué se trata, dice Juan Escalante. Yo ya sabía fuerza y dominio, dice Andrea. Andrea, no hombre, oh, le di más poder a Andrea. El día de hoy con este libro no puede ser. Ahora, ¿qué me esperará? Recuerden, caballeros, que, viene, que vienen de una mujer. Pues sí, está, estamos diciendo que las mamás son lo más bello del universo, solo las mujeres seductoras son las que son malas, las mamás no, las mamás son lo más bonito que tenemos, muy bien gente, eh, es, es broma, yo creo que lo vamos a leer en otra en otra transmisión, si quieren mañana lo leemos, en la transmisión de la tarde, al ratito nos vemos en la transmisión de la noche, voy a hacer otros deberes, otros quehaceres, y nos vemos al ratito, ¿sale? Gracias por sus super chats, por los, las estrellitas, por los likes, por todo lo que me apoyan. Susan, hola, saludos desde Tijuana. Hola, Susan, ¿cómo estás? Jackie, saludos desde Argentina. Gracias, Smith. Recuerda, caballeros, un abrazo a Chefangri39. No, Nos vemos al ratito. No me despido. Espero les haya gustado esta transmisión. Bye.